Los Miserables, Víctor Hugo. Primera parte, Fantin. Epígrafe. Mientras exista, a consecuencia de las leyes y de las costumbres, una condenación social que crea artificialmente infiernos en plena civilización y complica con una fatalidad humana el destino que es divino, mientras no se resuelvan los tres problemas del siglo: la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas, mientras en ciertas regiones sea posible la asfixia social, en otros términos, y bajo un punto de vista más dilatado aún, mientras haya ignorancia y miseria sobre la tierra, los libros de igual naturaleza que el presente podrán no ser útiles. 1 de Enero de 1862. Víctor Hugo. Libro I. Un justo. 1. Monseñor Miriel. En 1815, Monseñor Charles-François Bienveux Miriel era obispo de Digne. Era un anciano de cerca de 75 años y ocupaba la sede de Digne desde 1806. Aunque este detalle no interesa en manera alguna al fondo mismo de lo que vamos a referir, quizá no será inútil, aunque no sea más que para ser exactos en todo, indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona en el momento en que llegó a la diócesis verdadero o falso, lo que de los hombres se dice ocupa en su vida y sobre todo en su destino tanto lugar como lo que hacen. Monseñor Miriel era hijo de un consejero del departamento de Aix, nobleza de toga. Decíase de él que su padre, reservándole para heredar su puesto, lo había casado muy pronto, a los dieciocho o veinte años, siguiendo una costumbre muy extendida entre las familias parlamentarias. Charles Miriel, no obstante este matrimonio, había dado, decíase, mucho que hablar. Era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, gracioso, inteligente, toda la primera parte de su vida había sido dada al mundo y a las galanterías. Sobrevino la revolución, precipitándose los sucesos, las familias parlamentarias diezmadas, perseguidas, acosadas, se dispersaron y el señor Charles Miriel, en los primeros días de la revolución, emigró a Italia. Su mujer murió allí de una enfermedad del pecho, de la que estaba atacada hacía largo tiempo. No tenía hijos. ¿Qué pasó después en el destino del señor Miriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, más espantosos aún quizá para los emigrados que los veían de lejos con el aumento que les prestaba el terror, hicieron germinar tal vez en su alma ideas de renuncia y de soledad? En medio de las distracciones y de los afectos que ocupaban su vida, fue súbitamente herido por uno de estos golpes misteriosos y terribles que algunas veces llegan a derribar, lacerándole el corazón al hombre a quien las catástrofes públicas no conmoverían si lo hiriesen en su existencia o en su hacienda? Nadie hubiera podido decirlo, sólo se sabía que, a su vuelta de Italia, era sacerdote. En 1804, el señor Miriel era cura párroco de Brignoles era ya anciano y vivía en un absoluto retiro. Hacia la época de la coronación, un pequeño asunto de su parroquia, no se sabe a punto fijo cuál, lo llevó a París. Entre otras personas poderosas, fue a solicitar amparo para sus feligreses al cardenal Frech. Un día en el que el emperador fue a visitar a su tío, el digno párroco que esperaba en la antecámara, se halló al paso de su majestad. Napoleón, Viéndose observado con cierta curiosidad por aquel anciano, se volvió y preguntó bruscamente. —¿Quién es este buen hombre que me mira? —Señor —dijo el señor Miriel—, vos miráis a un buen hombre y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede dar su provecho. Aquella misma noche el emperador preguntó al cardenal el nombre de aquel cura y algún tiempo después el señor Miriel quedó sorprendido al enterarse de que había sido nombrado obispo de Digne ¿Qué había de verdad por lo demás en las habladurías que se hacían sobre la primera parte de la vida del señor Miriel? Nadie lo sabía. Pocas familias habían conocido a la de Miriel antes de la revolución. Monseñor señor Miriel debía sufrir la suerte de todos los recién llegados a una pequeña ciudad donde hay muchas bocas que hablan y muy pocas cabezas que piensan. Debía sufrirla aunque fuera obispo y precisamente porque era obispo. Pero, después de todo, las habladurías en las que se mezclaba su nombre no eran más que habladurías, ruido, frases, palabras, menos aún que palabras, palabrerías, como se dice en el enérgico lenguaje del mediodía. Sea como quiera, tras nueve años de episcopado y de residencia en Digne, todas estas murmuraciones, temas de conversación que ocupaban en los primeros momentos a las pequeñas ciudades y a las gentes pequeñas, habían caído en un profundo olvido nadie se hubiera atrevido a hablar de ellas nadie hubiera osado ni siquiera recordarlas. Monseñor Miriel había llegado a Digne acompañado de una solterona, la señorita Baptistine, que era su hermana y contaba diez años menos que él. Por toda servidumbre tenía una criada de la misma edad que la señorita Baptistine, llamada la señora Magloire, la cual, tras haber sido la sirvienta del señor cura párroco, tomaba ahora el doble título de doncella de la señorita y ama de llaves de monseñor. La señorita baptistín era una persona alta, pálida, delgada, dulce, realizaba el ideal de lo que expresa la palabra respetable, pues parece ser necesario que una mujer haya sido madre para ser venerable. Nunca había sido bonita. Su vida, que no había sido más que una serie ininterrumpida de buenas obras, había acabado por extender sobre su persona una especie de blancura y de claridad, y, al envejecer, había adquirido lo que podía llamarse la belleza de la bondad. Lo que en su juventud había sido flacura, en su madurez se había convertido en transparencia. Esta diafanidad dejaba ver el ángel. Era más bien un alma que una virgen. Su persona parecía hecha de sombra, apenas tenía bastante cuerpo para que en él hubiera un sexo, un poco de materia que contenía un resplandor, unos grandes ojos siempre bajos, un pretexto para que un alma permaneciese en la tierra. La señora Magloria era una viejecilla blanca, gorda, repleta, afanosa, siempre sofocada, primero a causa de su actividad, luego a causa de su asma. A su llegada instalaron a Monseñor Miriel en su palacio episcopal, con los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasifican al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita y él, por su parte, hizo la primera al general y al prefecto. Terminada la instalación, la población esperó ver a su obispo ponerse a trabajar.